R Junior Junior RS Santa Busques el Bendita, esta es mi calle, la que me vio crecer, donde algunos contrarios también me querían joder, sin nada en la cartera le puse empeño de mi fe, pe, pero Hoy estoy aquí escribiendo lo que fue Muchos criticaron por cómo vestía Otros dijeron que eran tonterías Lo que rapeaba que no era poesía Tuve broncas hasta con los pinches policías Criticaron también como vivía A veces no había ni para las tortillas Mi jefa preocupada cada día Para que volviera a casa ella decía normal hijo. te tienes que cuidar por favor Tranquila jefecita que a mí nada me va a pasar Que no puedo confiar, que tengo que luchar Perdón también porque tampoco terminé de mejorar Que me gustó el business de rapear, de re rapear Tantos relatos que escribí pensando solo allá en mi habitación Todos, todos esos momentos en el que escribí que me... La inspiración, esa soledad Que solo me abraza por las madrugadas Pensaba en poder llegar lejos Confiando solo en mi composición Y no quiero parar hasta haber logrado Lo que dice de toda mi ambición Lo que dice de toda mi ambición Sé que debo ser fuerte algo tan difícil, pasar los días en el barrio sufriendo la pinche crisis. Los murales bien repletas, mis comisas en grafitis, Yo conozco bien mis calles, no necesito de un croquis. De un croquis, Bendita, esa es la calle que me vio crecer, donde algunos contrarios también me querían joder. Sin en la cartera le puse empeño de mi fe Pero hoy estoy aquí escribiendo lo que fue Recuerdo hacer un callejón donde yo crecí Donde pasé ratos Con algunos de mis homies Donde no existía la ley Nadie sabía Qué pasaba aquí No sales si buscas pedos Y te metes contra mí Cuando salgo me cargo Mi rosario para que me cuide De los contrarios Dije que rezando a la virgen Diario para que si hijo vuelva sano Y salvo Hoy sé que tengo el cor desecho Siento presiones aquí en el pecho Busco lo mío, no estoy satisfecho Agradezco a mis jefes, no me falto el techo si tú Supieras lo que tuve que pasar, todo lo que yo viví, lo que tuve que luchar para salir adelante, también salir a trabajar. Solo quiero seguir para escribir mi música rap.